Empezamos. Os parece bien que nos vayamos ya a los retrojuegos. Uh -huh. sí, Cada claro. uno ha traído un título que comentará un poquito sobre él, sobre todo con la intención de recordar, y contar anécdotas y cosas. De eso. No son muy técnicos, ¿eh? ¿Qué quiere empezar? Si no yo hago aquí yo una, pido una lotería. ¿eh? <risa> yo, yo pondría aquí que porque ¿qué tiene. Sí, que tiene principal. Sí, eso iba a comentar. Si queréis yo comento un poco el primero, por pues no sé, pues no sé yo el primero, pero bueno, porque me tengo que escapar. Pues, Kike, todo tú. tuyo. Bueno, pues yo iba a comentar el Guardian Leyes para NES, bueno, para NES o para la Famicom, este para para la Famicom. Eh, Guardian Leyes, el Guardi Gaiden, Guardi Guardic Gaiden, sí, en eh, Japón, que es una aventura de acción que fue desarrollada por Compile para la para como he dicho, para NES y para la Famicom y publicado en Japón por Iren. Eh, en América creo que se llamaba, creo que te lo tengo por ahí, eh, Brotherwood y... y en Europa por la propia Nintendo, el título es una continuación de The que fue un juego que, que los que son amantes de MSX, como, como Jaime, lo conocerán bien, en este juego tenemos que centrarnos en, en Nahu, que es una fortaleza volante extraterrestre, que planea invadir nuestro planeta y para ello formamos parte de un proyecto de, de alto secreto que ya se llama el traje del guardián o algo así parecido que el traje nos permite sobrevivir fuera en cualquier entorno y nos confiere la habilidad de, de volar y llegado el caso lo, que, lo cual te viene bien porque en las fases de vuelo como si, como si fuera un social el juego alterna las fases de naves con otras de exploración y de investigación, donde tenemos que ir caminando con una perspectiva cenital, bueno, cenital ¿no? cenital, la palabra de arriba, sí. uh -huh. producte, ¿no? disparando a todo Kiki que, que te salga para poder activar la, hasta llegar y activar la autodestrucción de, de la nave en la, la estación espacial y salvar la, la Tierra. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, al acabar cada fase, que la puntuación eh, hay que tener en cuenta porque en base a ella no tengo mejoras o armas de manera automática al nivel siguiente, una cosa que a mí me parece muy loca que según los puntos con los que termines cada fase, tiene una serie de potenciadores al comenzar la siguiente A mí me, me sorprendió el tema ese Y bueno, ¿y qué, ¿qué voy a poder decir del juego? Pues... Ah, bueno, sí, eh, en mi opinión, que yo soy un patata jugando hay un pequeño desfase en la, en la primera fase del juego, porque comenzamos, en la, esta, esta que se está viendo, que está acabando precisamente con la clase final, que para mí la dificultad, yo no sé por qué, me da la sensación de que es desmedida para ser la primera. Se convierte más en estar esquivando y sobrevivir para llegar al final que acabar con todo lo que te sale. Pasar esa fase, sin embargo, comienza la siguiente, que es la primera pie, la dificultad va siendo progresiva y, y fácil, es un poco más asequible, pero bueno, a mí me pareció eso. Que tengo que comentar del juego, pues no sé, eh, tengo por aquí ah, bueno, dos cositas que tengo que reseñar. Una que existe un modo oculto que te convierte el juego en un arcade con desplazamiento automático y disparo eliminando, eliminando la parte de, de ir andando, solamente la nave. Y la segunda, que en una entrevista al portal Gama Sutra, el diseñador de Retro Game Challenge, Mike Engler, que en su casa lo conoce, yo te conozco <risa> ah, afirmó que dice que The Warden Legend es uno de los mejores juegos jamás desarrollados ahí lo deja. Yo no lo he podido terminar, es complicado. Sí que te va metiendo un poco en la, en la atmósfera y te va metiendo en el personaje y en la historia. Está bastante bien el juego y es complicado. No sé, yo la verdad que merece darle un tiento a quien no lo haya probado. No, yo, en yo, mi opinión, yo, eso es lo que yo... Yo lo estoy viendo como... y estoy flipando bastante por, porque para ser un juego de NES es, sí. es una proeza técnica, al menos. O sea, yo cuando, cuando estaba viendo solamente de lo que eran la, sí. las naves, y has dicho, sí, es de NES. Me he quedado flipando. Y digo, bueno, pues la paleta está <risa> madre, está muy bien. Y la paleta así. de colores, la verdad es que es colorido para ser de, de NES, como tú dices, que tú sabes que a lo mejor pecaba sí. un poco comparando con la Master. Sí, sí Que no, ganaba no. el sonido, pero en, en colores fallaba. Claro, sí, sí, está, está mal muy bien. Hay, no hay mucho parpadeo de spray, ya. o sea que se mantiene el sólido. Sí, no, y además también lo, eh, lo que encuentro también aún más prodigioso es, es que, mezclen, que mezclen género. Que mezclen, uh -huh. que mezclen, ah, te lo sé muy El hecho de mezclar géneros a nivel de programación ¿Cómo? es chungo. Uh -huh. Entonces, claro, ver cómo si ya hacer un shoot -em up para NES, ya sería, madre mía, pan de dolor no, no, encima le mete ahí pues una, men, una especie de celda sí. aparte, sí. aparte con naves, y dices, madre mía eso, sí. y un y, te... y es el porque por ejemplo, estás viendo el vídeo en el que va la chica caminando va a un portal que le envía a otra parte de, del mapa, que tienes que ir activando para volver al anterior, que te permite acceder a los bloques tienes que ir rompiendo bloques, porque muchas veces están escondidos los pulsadores y demás, uh -huh. está muy bien implementado, y el sí, detalle sí. de incluir cosas extras, como eso, te he dicho hay un uh -huh modo de juego oculto, en el que, venga, va, ahora acade tírale. Sí, sí. No, no, y, y el sprite de, del, del personaje es grande, muy grande para ser NES. Sí. O sea, me, me... Sí, para ser un personaje que maneja, sí es grande, pero luego hay, hay bichos que se te plantean y bastante más grande y, y hay apenas... En ese sí que hay unos pocos parpadeos de Pues aún, de aún, aún mejor me lo pones, o sea, para ser un juego de NES, madre mía, es, es, es, es una proeza. A lo mejor sí que este juego es la leche, ¿no? Para... ¿Quién era la desarrolladora? ¿Qué? Iren, no Iren, ah, compile. Ah, Con mm. Compile. Los otros eran los distributores. La trajo ah, sí. Irene en Japón en y en Europa la propia Nintendo. No sé, ah, está muy bien. O sea, salió en pali, pali todo. Y todo eh, ¿Cómo? Que salió en pali todo. Mola, mola. Sí, sí, sí. Salió que en, en Europa. Eh, te, es complicado. Es un poco raro lo que estabais comentando. Pero cuando te, haces a, cuando te haces a él, la verdad que es gracioso de jugar. Te metes un poco en la historia y... Y está entretenido, la verdad es que está muy bien el juego. Mola, mola. Pues bueno, yo lo traigo por eso. <risa> que sí, que sí, que está guapísimo. Sí, sí, no, además, respecto a al... lo. Oh, Póngame ¿tú? dos. No, de, de, sí. Respecto a lo que tú decías de. Enseña dificultar... el cartucho. El cartucho, lo tengo por aquí. Pon la pantalla. Que envidia das, joder. Ah, y como, como juego de la NE, es fácil, ¿sabes? Ya, no, ya, ya, ya. Es sencillo. Eso es la marca de la casa. Eso es la marca de la casa. Sí. Sí, sí, sí, pasamos. Pasamos al siguiente retrojuego. Mira, como yo voy a poner, lo voy a hacer por el orden que había aquí. Víctor. Pues mira, justo te iba a decir, digo, de Mata Marcianos a Mata Omega Exacto. <risa> <risa> yo voy a traer una, una rara avis. El Omega Boost. Según según Wikipedia en japonés, Omega Bosto. <risa> Omega <Boost. risa> Bosto. Eh, es un juego de Polyphony digital, que es, os sonará porque es la... Desarrollada de los Gran Turismo. De hecho, es el único juego de eh, Polyphony Digital que no es un simulador de, de coches. Eh, y todo y así es una maravilla. <ríe> eh, para mí, al menos para mí. Eh, tiene, tuvo cierta polémica al salir, porque eh, se decía de que, hostia, se parece un poco al Panzer Dragon Drive de Saturn. Pero bueno, era porque básicamente el, el Team Andrómeda que liquidaron, que desmantelaron Sony Pues se fue a Polyphony Digital, que es un equipo de Sony también eh, Y claro, pues las influencias se notan, pero igualmente, o sea, no es excusa eh, El juego es buenísimo Decían también, no, hostia, es que R-Type es mejor Es que el, el Enhander, pero también comparan con Enhander mm -hmm. Pero es que es igual, es como decir, hostia, es que el caviar, el jabú Sí, ya, pero la verdad que la tortilla de patata está buena yeah. Pues eso, pues aunque este juego no sea de... De 12 sobre 10, eh, es un, para mí es un buenísimo juego, unos graficazos brutales. Es de los ultimísimos que salió en, en Play, del 99. De los ultimísimos, ultimísimos. Como podéis ver, la intro es una flipada de tres pares de cojones. Sí, ya, es Buenísima, exacto, con actores es, es, reales. Eso es, lo que es, mola. <ríe> es que era una flipada, es La saga de Common Conquer, ¿no? Sí sí. sí, sí, bueno, sí en el, en el Es que solo con la intro ya de. Hostia, ¿en serio? <risa> es un instabuy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí era de mío. mío Además, eh, seguía la moda de la época de los. de los Más que robots, eh, de armaduras eh, mecánicas gigantes. Eh, tanto es así que el, los diseños son del diseñador de la saga de Macros. No sé si os, os lo conocéis. Bueno, el diseñador de, de mechas sí, de Macros. El Shoji Kawamori, creo que se llama. Hizo los diseños de, lo, de los de las armaduras gigantes. Y, y o sea, aunque se tilda de un pelín corto, no deja de ser una maravilla. Uh, intenso, guapísimo. Los graficazos son una pasada. Uh, aprovecha el motor de que había pulido y repulido Polifonía Digital para Gran Turismo. Uh, claro, los, entonces eso en los gráficos se nota. Creo que incluso hay pantallas a 60 frames, uh, lo cual la una suavidad. Además, lo ves, o sea, ves que la todo aparte un montón de partículas y cosas que se mueven Y dices hostia, cómo puede ser que la play pueda mover eso pero más que nada por cantidad de, de sprites y de y, bueno de sprites de, de partículas de polígonos en movimiento a la vez y, y la suavidad con que se mueve es una pasada es una pasada la verdad eh, y aparte la música electrónica que también a menos a mí me, me entusiasma yo, yo sí quieres que te diga la verdad viendo la intro y, es un, juego del, y es, es un juego, y es del 99 sí Hay películas y series Hoy en día que son peores sí, o sea, sí, sí, sí, Se sí. ven mucho peores y aquí Al menos es muy, bastante bien integrado el, sí. el 3D con los Personajes sí. humanos y... sí. A mí me da la sensación de este juego O sea, haciendo como o sea, Viéndolo un poco desde, desde fuera O intentando pensar como debían pensar Al desarrollarlo, de, de vamos a hacer Casi una camberrada o una flipada De vamos a, a fliparnos De haber... De, de, poner lo que nos mola y a, a ver qué hacemos. ¿no? Sí, porque es que solo la intro es de... dónde max. Y vamos a fliparnos. A ver, a, a, casi que era una, una, un reto para ellos mismos de hasta dónde podían estrojar la consola y despedir la, la Play 1 a lo grande. Eh, eh, y creo que ese, vamos, eh, lo consiguieron bastante porque el juego para mí... Es absolutamente impresionante, cuando lo vi, flipé, digo, esto es Play 1 Y, y la verdad es que es una, una pasada, es una pasada jugarlo y disfrutarlo y, y verlo Es que, no sé Aún, aún me parece una maravilla y, y, y sinceramente me da mucha pena de que no, no haya continuado porque creo que daba para más sí. <ríe> Ya no digo en Play 1, pero en Play 2 una segunda parte... Yo tuve oportunidad de jugar en la Play también original, lo tuve mm. y es difícil de cojones el juego. Por supuesto, no, tío, pero... Eso no, a, tío, tío, no, a jamás, no me lo pude acabar jamás, tío. te pasabas dos o tres niveles y ya está o sea, Pero y épico ya total ya Sí, sí, y la verdad es que es muy chulo me un montón, pero es que cuando ya le llegan al boss y eran en plan de bueno, ya, voy a poner la play porque voy a morir, ¿eh? ¿sabes?, <risa> jodido, sí, jodido. Sí, bueno, es que en aquella época los juegos que eran sí. hardcore, eran hardcore. Había sí, un juego sí, también de play, no sé del estilo, que se llamaba Forsaken, sí, sí, que sí, también era sí, difícil de cojones, pero daba sí, sí. mucho el tema de jugar a dobles, que era como una especie de escondite, ¿no?, uno se escondía, tiene que buscar al otro y matarse. Pero lo, lo que hago este lo recuerdo y... Pero es que en la época los juegos eran difíciles porque no... sí. De... sí. No tenía multijugador y, y tenías que echarle horas. Sí, y sí, al sí. final echabas horas pues, repitiendo la misma pantalla distintas pues, veces. Sí, sí. Y ni DLC, mi... y ni viene frustración de juego te gastabas una pasta y el juego tenía que durar lo máximo posible. Eh, pero no había frustración porque tú sabías que tus padres habían comprado ese juego, al menos en mi caso, y no había otro hasta que no fuera cumpleaños de mi hermano. Y éramos gemelos, tocando los huevos. Entonces, no claro, uno, ¿no? claro, entonces... Eh, el juego duraba y te lo volvías a pasar una no como ahora no que ahora a la que te han matado tres veces de bueno pues cambió otra cosa mm. y ya está no y ahora se está viendo gameplay del mm. juego en sí y ya veréis que el movimiento la verdad es que no ¿Meta? es muy chulo <risa> sí, sí sí esto es el sí, sí. ya la, la, el prólogo de la pantalla el, el briefing de misión mm. <risa> que por cierto suelo comentar en plan ya freaky del, del tema o sea imaginaos de que va la historia que es un futuro donde una inteligencia artificial, o sea para que ver la flipada del juego Una inteligencia artificial eh, que ha convivido con los humanos Al final la, la descubren y, y entran en batalla contra ellos Es una batalla de, de máquinas contra humanos Solución, ir al pasado, al primer ordenador de los, de los años 50, el ENIAC <risa> Para cambiarle una válvula y que evolucione en una inteligencia artificial que no sea malvada Lo cual, la, la inteligencia artificial también viaja al pasado para cambiar la otra válvula de vacío bueno, he visto series con peor argumento, ¿eh? Es, es de, ¿no? ¿pero de qué cojones estáis hablando? Yo recuerdo haberlo jugado y, y me recuerda mucho al Star Fox de Nintendo 64. El tema este de que te marcan los objetivos y cuando sí, disparas se sí, sí, van a sí, sí. A un... Eso también es muy panza, drogo. Sí, sí, Exacto. sí. Sí, muchos conceptos eh, se, se, se, se acaban de pan de dragón por eso. Porque venían los de Diddyman Y pues, Y es una de las cosas que se le criticó, pero... A ver, si bueno. Exacto, si el juego es bueno. ¿no? <risa> y, y estaban esos bosses con la barra de vida infinita, ¿no? Mm. Sí, sí. sí es que mira, la, la subida que se mueve, la, ¿vale? Que son instancias, o sea, todas las esferas son clónicas de unas de otras, pero hay un montonazo de enemigos y de, de partículas ahí en movimiento. Además, realmente, realmente tenía un movimiento en 3D, o sea, respondía la... ¿Cómo te diría? La jugabilidad del mando, o sea, el control era muy bueno. Sí. Bueno, es que además teniendo en cuenta que es de PlayStation 1, que. Sí, pero que se nota que era de los últimos porque la calidad técnica. Ya, está, es, es, explotaba más chivo el hardware de la Play Sí, exacto. Exacto en todos los sentidos. Sí. Es, es, que como es Como en cualquier es, generación, cuando se llega al final, Y, sacan y además esta, esta gente que sabía estrujarlos realmente. Te puede gustar el tema o no, y tal, pero como experiencia técnica, es decir, a ver, a, para probarlo, solo para probarlo, dices. Tía, es una experiencia ¿eh? realmente es una pena porque juegos así de mecas ya no se hacen ¿eh? no, no hay bueno no, no, no, llega, no llegan hay, aquí hay poquísimos poquísimos poquísimo. bueno es verdad sí, bueno, sí. muchos se hay quedan mucho, ahí hay mucho Gundam pero aquí no llego sé que en, en, o sea, llegó a salir un Silver hit para 360 mm. que venía de la sal, de, de, de mega CD de de pero no había continuidad la verdad yeah. una pena ya, el, el problema es ese que muchas veces hay IPs muy buenas que quedan en una parte o en un par y ya está y ya no las mm. vuelven a no a Bueno, como, como demandaba antes, ¿no? De hostia, este, una continuación en Play 2 Hubiera sido la leche Incluso vale. hoy en día, yo lo haría Pero bueno, sí. bueno a hasta una reconversión <risa> <O> sea, <risa> ya que... Y luego hay gente, ¿no? Que la quiere hacer por Kickstarter y se la tumban ¿no? sí, sí, sí, sí. Yo lo que he visto es que hay Como sucesores espirituales las Astebrit mm. y algunos de estos Que yo he jugado eh, Que son básicamente juegos hechos por japos mm. Que se pegan la matada padre Y los hacen ellos solos y hay juegos que valen la pena Por ah, cierto, no la, la, pena. la portada está guay, pero la japonesa obviamente, como es, obviamente <risa> es más chula al menos sí, para sí, mi gusto sí, pero, sí, pero está guay, está, está guay, no es de, no es de lo peor hay mucho con instrucciones hecho gracia <risa> la trasera de las instrucciones de la memory card Que se ven ahí personas con cerebros de diferentes colores es Sí, como... sí, sí, el anuncio de la de <risa> memory <numericas risa> <Es> como... <de, risa> card sí, de Play 1 sí, Según los colores de la memory card Sí, sí, <risa> sí, sí. Ahora me a, a ver si está muy rayado, ¿no? No, no, está bastante... Un <risa> de, de, de una mano Tuve la suerte de encontrarlo Y, y estaba en muy buen estado Sí, sí no, además lo, lo que mola es que... Sí, no tenía las instrucciones Pero bueno, menos tenía Sí, exacto claro. o sea, ¿Ves como la, las compañías a las sacó las, las, las consolas, de las plataformas? Por ahí yo recuerdo que esto pasó más o menos con el, lo mismo con el Namco Con el motor gráfico de Ridge Racer Que una vez habían sacado el Ridge Racer 1 tiempo después sacaron el, el 2 y recuerdo que no sé si fue con el 2 que sacaron una versión del 1 que era eh, que venía en un, mm -hmm. en un disco y era el mismo el mismo Retracer 1 pero diciendo mira, pero con las tecnologías que hemos, que hemos desarrollado, mirad cómo se vería se vería el Retracer 1 ahora y va 60 frames, tenía múltiples texturas. Creo que, que simplemente era un par de pantallas así. No, era la primera pantalla, era la sí. primera pantalla sí, con un par... De subcircuitos y ya está pero Sí, porque, a 60. Te, a 60. si no recuerdo mal Habían intentado hacer Todo, o sea, el juego que había salido O sea, el 3 o el 4, lo habían intentado hacer A 60 frames todo el juego Pero, era de, o sea, decían Es posible, pero es demasiado esfuerzo Técnicamente, y no podemos uh -huh. Pero todo lo que habían conseguido Lo aplicaron en hacer una demo de eso de una pantalla Y, y ya se me queda de, Eso no sí. sé yo lo de, lo de Ray Racer Pero de todas maneras Eso sí, sí, me sí. recuerda ¿Vosotros sabéis Cuánto No sabemos hemos comentado aquí Cuánta RAM tenía la Play 1 ¿Eran 4 MB? Un MB ¿Un mega, Era, creo. ¿Un mega? No sé. Te sí. comento porque El Ray lo Racer 1 sal... ah, El Ray <ríe> Racer 1 Salvando la música Tú no sé si os Que cuando pasabais El tema del Galaga O el Galaxia siempre me confundo con lo todo Podías sacar el disco y meter tu disco de música Y correr con las canciones que tú quisieras sí, mm. sí. Cargaba el juego inter... No, pero el juego completo en la RAM O sea, tú podías pasarte el juego Las cuatro circuitos, luego otra vez los cuatro del revés Y ver las letras del final con la música Del disco de música que tú tenías puesto O sea, Joder, o sea sí estamos hablando ya. de que Racer podía tener o uno o cuatro sí, megas de juego no, no, no. no, pero es verdad, tú sacabas el disco del juego Y ya estaba cargado completamente en la, en la consola Chicos, pasamos al siguiente o sea, ¿Te ha dado una cosita? No, no, solo una apunto a esto que decía: especiales que sacaron para Play, especiales que hacían demos técnicas y cosas de estas. Vale, pues lo pongo. Solamente decir que la RAM son 2 megas. 2 megas de RAM tiene la Play. Sí, bueno, aquí pone RAM central 2 megas, de vídeo 1 mega. Imagino que va luego repartida. Claro, yo del tema técnico yo medio que No sé absolutamente nada, pero. Sí, sí, no sí, o sea, la, la RAM, Ford, la RAM 2000. Pero la RAM es lo que carga eh, y si tú saques lo que está cargado es lo que se queda, ¿no? Sí. Pues dos megas tenías el Ritmicer 1, Movimiento y persecuciones y historia. Y rutina. Sí, sí, texturas, y poligonaje. Dos y... <risa> megas, ahí está. Sí, sí. Y un mega de RAM. Ahora cualquier gráfica tiene ¿Qué coño ¿Sabes? Y antes era por un era. ¿Cuántos ver, ray traces pueden cargar ahí? <risa> pues, sí. Pasamos al siguiente. Y es el turno de Jaime. ¡Ay! Que Jaime no lo tenemos aquí hoy. O sea, aprovechamos para saludar a Jaime, que no ha podido estar aquí. Sí, han una foto súper rara. Decía como un saco patatas con dos patatas asomando. Sí, es que está trabajando en el campo. Ah, claro. Hay que trabajo, Claudio. De, de, de mañana de domingo, pues la toca hoy al campo. Venga, vamos a grabar. Daniel. ¿Yo? Sí. Venga. Está tocado. Claro que me saco aquí. <risa> y Sácatelo, sácatelo. Tiene sí. ahí. Sí, lo tengo aquí. Pues bueno, nada, mi juego es el, el Sonic 2 de Mega Drive. ¿Dónde está? Está, aquí, está por ahí. No, por mí, sí. ah, ¡Sonic! No, no sales. Te, te, te pongo en la cama después. Ah, vale, ok. Es que ya está el juego puesto. No, no es verdad. Bueno. <risa> pues nada, eh, este me lo compré cuando salió. Yo recuerdo que fue... yo hasta me, me drogué. Cuando, cuando vi el primero, el Sonic 1, me enganché con una cosa mala. Y cuando fue, salió el segundo, fue la, la primera vez en mi vida que le pedí y pasta a mi abuelo de abuelo dame para la droga y, <risa> y, y fue de, yo quiero juego sí o así o, sea, o, me, o, me, o hago lo que sea ¿no? y claro me vieron la cara y dijeron sí tal al niño porque si sí, no y, y me lo fue a cumplir de, de salida me lo, me lo pasé en un par o tres de días y la verdad es que le pegó una caña bastante brutal y me quedé flipando con los gráficos todo el, el juego dura unas dos horas más o menos, ¿sabes? Si, si. te lo quieres pillar todo y hacerlo todo. Si no. Bueno, no, unas dos horas, aunque no te lo.. O sea, bueno, si haces un skirt te lo pasas en una, ¿no? Pero. Pero si juegas normal, en dos horitas ya lo tienes. Y hay dos finalicos. Hay dos finales, el bueno y el malo. Si pillas todas las esmeraldas o no. Y, y nada, pues. Eh, es un juego que para ser de la época que es, del 92. Eh, pues está. está muy avanzado técnicamente. Salieron para varias plataformas, para Game Gear, Master, y, y bueno, la mejor para mí, por eso el de Mega. Sí. Eh, salió re, en varios recopilatorios a lo largo del tiempo, hubo recopilatorios de cartuchos en Mega, luego en, se portó para casi todas las consolas habidas y por haber, o sea, sí. se ha portado hasta para Steam, para, para Xbox 360, para Play 3, y, y bueno, se nota que está hecho por Sonic Team. Porque... pues Sonic Team original? No, por supuesto, por supuesto. No, claro, se me olvida que aún existe para ahí en teoría el Sonic Team. Y, y no, no, se nota. más pues que claro, el, el... se nota que además... Claro, porque yo a, a nivel técnico, y pues yo me intereso por cómo se desarrolló el juego. Y claro, flipas porque ves como en aquella época habían más de 30, 30 miembros en, en el desarrollo del juego. Que dices, para esa época, un juego de Mega Drive... Más de 30 personas es una auténtica animalada. Eh... Es que en aquella época el señor Naka trabajaba bien. Sí, sí, sí. Que es eso. Yuji Naka es se nota que es el, es el jefe programador. yo no sabía que era el jefe programador. Ahora entiendo sí. muchas cosas. Y, y también me alucina. Porque claro, a día de hoy hay gente que a lo mejor dice... Eh, ah, me quiero hacer un estudio indie o quiero hacer mis pinitos. Me voy a hacer un plataformas a un Sonic, ¿sabes? O un Mario. Y dices... Fácil, vamos. que dices, a ver... Que hoy en día las herramientas te ahorran mucho trabajo. Pero es que en aquel entonces había el programador jefe que era Yuji Naka, ¿vale? Luego había otro programador. Luego estaba el programador de sonido. ¿Vale? Los asistentes de los programadores. Que dices, ¿cuántos programadores habían? Y uno era solo de sonido. O sea, quédate con la copla. Cuando hoy en día el sonido, de toda la arquitectura y toda la historia ya está implementada y tú no tienes que picar código ni nada. ¿Vale? Y entonces, no, no, ahí tenía que haber un poco Fijando, código digo, para Con para, para, el tema del sonido y Luego el, el compositor, el Masato Nakamura Yo adoro este hombre porque Es, es la caña, o sea me, Las músicas eran súper pegadizas eh, También los que hicieron Los sonidos, que habían dos Habían dos asistentes de sonido solamente con el tema de, Del sonido, ¿sabes? Que dices, madre mía, o sea, qué, qué currada eh, No, siete Siete miembros que se dedicaban a sonido, que se dedicaban a sonido, eso es una puñetera pasada. El, eh, lo que me sorprendió también es que estaban muy repartidos el tema de las de las de los artistas gráficos. Había que si el eh, seis personas para para las zonas, o sea repartidos. Luego estaban los diseñadores de, de personajes. Había incluso gente que se dedicaba solo a colocar los objetos. O sea, de dónde están mejor puestos los objetos y, la, y las plataformas para que el juego sea más fluido. Claro, Eso da mucha, da mucha idea de, de lo pulido y lo afinado que está el juego, que no te aburre, que es muy dinámico, que aunque sea rápido no te, no te caes o no hay enemigos que están mal colocados y te los comes, porque eso ocurría en otros. Eso es la Sonic. Claro, es, eso, eso, juegas por ejemplo a Sonic, a los Sonic Advance y te encuentras eso. Que te encuentras enemigos que te los comes y dices, ¿dónde estaba? Porque tenían una paleta muy similar a los fondos, detalles que eso no ocurre en los Sonic originales. Incluso la programación que tiene que, a la que empiezas a correr, el Sonic pasa de estar en la mitad de la pantalla a desplazarse un poco hacia la izquierda para que tenga suficiente distancia para poder reaccionar. Cosa que no ocurre con los Sonic and y derivados, que te, te mantienen en la mitad de la pantalla y cuando vas a toda pastilla, y ves un enemigo es un ¡Ah! y ya te lo comes. <ríe> no te da tiempo a hacer nada, ¿sabes? Y pues nada, la, el juego vendió bastante para ser la, para la época, vendió 6 millones de unidades, eh, que en <ríe> la época eso es muchísimo, sí. y es el segundo juego que más vendió de Mega Drive, el primero es el Sonic 1. Que vendió 15 millones. 15 millones oh no. Dios. Sí, sí, sí. <risa> Oye, lo regalaban. Al final lo regalaban eh, eh, con claro, la consola. Claro. Pero que igualmente 15 millones dices... Estamos hablando de MegaRais. Así, <risa> Así no que existe nada. en el Mercado Sondobano. Que no hay Sony por todos lados. Exacto. Sí, no, Son geniales para hacer <risa> <romper>. <risa> Hace muchos años, pues yo recuerdo en un converse verlos a un euro. Sí, sí, con caja eso. y restricciones con todo. Sí, sí. ¿eh? Y, y también lo que me sorprendió es que el juego este ya ocupaba un mega. <risa> o sea, un mega, que en realidad son 8 megabits. O sea, que en la época, pues, usted, ya era un juego que empezaba a salir de lo que era el tamaño mínimo, que eran 4. Uh -huh. Luego, pues nada, el, el modo historia a mí me, me, me drogó muchísimo, porque tenías modo historia y, y modo dos jugadores competitivos. Eh, y te hacía como, un, te achataba la, la pantalla para que pudieras ver las dos, las dos pantallas ahí juntas. Y la, el modo historia me gustó porque era, era muy largo, tenía muchas fases, el, el hecho de que pudieras tener, listen, el hecho, oh. el, el hecho de que pudieras tener dos finales y que con el, el tema de las esmeraldas hubiera alguna cosita extra, moló. Que además aquí es donde se introduce a Tails, es lo que mola, ¿sabes? El, el, todo el rollito este de, del nuevo personaje y poder jugar a doble. doble. Estaba bien, porque yo creo que para mí fue mi primer cooperativo de juego así, de single player, pero poder jugar a doble. Y estaba muy chulo. Estaba muy chulo, lo que pasa es que, claro, que jugaba como Tails, pues... En ¿Cuál de los Sonics era que podías activar en el superhéroe este? Aquí, Sonic Rupert, aquí, aquí, fue Sternos, el primero, aquí fue el primero Creo que no sé si era el primero o el segundo no, no, Super el, Sonic, ¿no? Fue, fue a partir del segundo Sonic. Que aquí, aquí se dio la anécdota que yo en mi casa casi me dio un paro cardíaco Porque claro, era en plena época Dragon Bar Y claro, yo estaba allí jugando y tal, y nada, me pasé el juego Vi el final malo y nada, yo pensaba que ese era el único final que había Aunque en el Sonic 1 ya sabía que si, ya, si pillabas todas las esmeraldas o no El final era un poco diferente, pero no caí y recuerdo que mirando las de consolas del mes siguiente, me veo que me dicen un truco, ¿no? Que era de si pillas todas las esmeraldas y tal, eh, puedes transformar a Sonic, y tú coges eh, todas las zapatillas de super velocidad y la invulnerabilidad, todo el rato, ¿no? Con el poder del anillo. O sea, y me quedé. y claro, me puse a jugar y las últimas fases de bonus eran de joder, colega, te cortaba las venas a lo largo. Pero me la conseguí pasar y me sale el mensaje, ¿no? De Sonic tiene todas las esmeraldas. Ahora Sonic puede ser super Sonic. Que yo me dije, ¿Cómo? Nah, salgo y claro, cuando tú sales de la fase de bonus Sales sin anillos claro yo digo, pero eh, si el tío está igual, si es lo mismo y, No, no, corre igual Miro otra vez la foto de consola y veo que pone ahí En pequeñico, pilla un puñado de anillos Y salta y, y, y, y conseguirás el poder claro, Pillo, pillo un, un puñado de anillos, salto, nada Pillo más anillos, salto, nada 20, 30 anillos, salto, nada la Mierda, esto es mentira, joder, cabrones y tal Y yo, pero es lo de Super Sonic, que cojones será? Y yo sigo jugando, sigo jugando Y claro, como ya tenía mucha práctica, no me hacía falta saltar y yo iba haciendo, haciendo bola, pillaba rampas y tal, y cuando yo tenía más de 100 anillos, salto para pillar a un enemigo ¡buah! y se transforma en súper Y yo, what the fuck? Me acuerdo del momento de soltar el mando y mismo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh". que no sabía hacer, o sea, no sabía si gritar, llorar, reír. claro, lo veía ahí el tío, pelo pincho amarillo, y yo, pero, pero, pero. O sea, tuvo un momento así como de que si no me he tomado ahí una medicina o si sí, me la he tomado dos veces, no sé qué ha pasado. Y fue, claro, fue muy y que divertido. Era una jodienda porque en aquella época tú veías la, la página de los trucos y uno no iban, uno eran troleo salvajes. <risa> y y Exacto. Te, pasaba, y te puteaban mucho, sí, sí, sí. Claro, y aquí moló el hecho de que no lo acabaran de describir bien y que no te dijeran que era a partir de 50 anillos, que si entonces saltabas, te transformabas. Y claro, y me pidió pero 100% de sorpresa. Además, incluso como de ser descontento, ¿no? De era una vacilada, que mierda, no sé qué. Y se me transforma ahí. de Que además mola porque el tío le cambia la actitud. Se vuelve como mucho más chulo. El tío empuja las cosas así con el pecho y tal. Y cuando se pone, lo pones en el borde, en lugar de hacer... Se pone así de puntillo. De... A mí me la ayuda sí. Además, <risa> además los, enemigos, los enemigos te los petas así a saco. Llegar a un jefe final con, en Super Sonic era... <coughs> porque es que no tenías ni que saltar. Así, te le, le dabas como de cabeza, ¿sabes? Y era buenísimo, era buenísimo. Y bueno, que luego en el 3 y tal ya te podías transformar en Hypersonic, el tío ya ni se ahogaba y era de ver eso tío. Muy guapo, muy guapo. Y a Knuckles, ¿no? Exacto, uh -huh, exacto. Y sí, sí, ya te digo, es un juego que, que me gustó mucho. Me introdujeron el tema de hacerte una, una bola y salir disparado. Y bueno, el, habían muchas fases muy diferentes. está estaba, estaba muy bien ambientado y sí, exprimía el, el tema del sonido y el tema de los gráficos a un nivel que yo flipé, que yo flipé y dije, madre mía, cómo pueden hacer esto, ni un parpadeo, un montón de enemigos, enemigos muy grandes, la IA yo, de los enemigos está muy bien. Yo tengo que decir que sí que que sí que es verdad que yo el, el tema de la Sony y yo no, no, no nos ha muy bien, todavía tengo Sony manía y no me he pasado de la segunda pantalla, porque yo, eh, para mí son como eso, lo que estabas comentando, son como juegos de carrera en las que tengo que ir evitando que me corten el rollo de la inercia para poder pasármelo muchas veces. Mm -hmm. Es la que siempre manda a los Sonic, no, no, sí. no he profundizado mucho en ello. Claro, eh, lo es, lo, lo es, bueno eh. lo malo de los Sonic es que tienes que tener unos reflejos, o sea, tienes que practicar. Porque yo al principio jugaba y sí, sí, me pasaría o como a, a ti. O mandarte te... la fase. ¿Eh? Ah, no, o yo, yo era más bien desarrollé los reflejos, de acostumbrarme a esa velocidad. Porque realmente además en el Sonic 2 había como un glitch, por decirlo una manera, sí. que era que en teoría tenía un limitador de velocidad pero si tú seguías apretando hacia adelante, ¿vale? Como una normal mental, pues hacías el efecto de regreso al futuro porque aquello seguía pillando y cada vez que, que tú pillabas un bucle, sí. aceleraba más. Y cada vez que bajabas una, una bajada, si seguías apretando, iba más. Y yo recuerdo que llegó un punto, que esto ya es nivel de ya speedrunner flipado, sí. que el, el Sonic se llegaba a salir de la pantalla y la cámara iba a una velocidad, pero el Sonic iba sí. a otra. Pero pues claro, tú llegas a un punto en el que tú llevas de memoria de si sí, ahora vendrá la pantalla, no sé qué, y tal y cual, tal, y tú vayas a la cámara de me cago, dónde está, dónde está, dónde está, está? que no está. Y sí, siguiendo. Eso es, eso me recuerda haber visto un par de loopings que te lanza o que bota y, y la cámara te tiene no, no llega, no llega, va a una velocidad más lenta que la que se, que se, que se, que la que se desplaza Sonic. Sí, eso que me dio eh. la sensación en aquella época de que yo, claro, yo tiraba de, de revistas y de vídeos que te daban con las revistas. Sí, sí. Y cuando vi Sonic 2 me pareció gráficamente súper chulo. Sí, sí. Me pareció ahí que el tema de los píxeles casi que daba la sensación esa de, de que Sonic era casi renderizado como los dos, que era redondico, sí. se le veía súper bien. Sí, y es... gráficamente me pareció, me pareció, no sé, me gustó muchísimo cuando lo vi en los vídeos y en la revista. Sí, además añadieron muchos frames de animaciones nuevos porque en el Sonic 1, por ejemplo, el, el Sonic cuando llegaba al borde tenía una única animación y eran y eran básicamente dos frames. Y en, el, y en el Sonic 2 tenía dos tipos de animaciones diferentes. Si estaba de cargo, estaba de espalda o si estaba, bueno, tres. O si estaba muy al borde, que entonces wow que se iba a caer. O sea, se lo habían currado mucho. Y bueno, me la mucho, pero no, Que si <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Solo comentar una cosa que me ha sorprendido. Una curiosidad tonta, ¿eh? pero de lo, de lo que me parece que... Para, para comentarlo, lo... La diferencia como eran los desarrolladores de Antonio y los de ahora, ¿no? Porque hay un diseño aquí que, que lo he visto, de enemigo, este de aquí. Digo, hostia, me recuerda a los aviones de Macros y tal. De Robotech, como he conocido aquí. Y resulta que el, el, el enemigo se llama Valkyria. Sí, <risa> como sí, sí. las naves de Robotech, digo. Sí, sí, sí. Me parece ahí que los desarrolladores también eran un poco frikis en esa época. Sí, más sí. que técnicos Vamos, sí. eran aficionados eran también. también era... ¿no? Sí, sí. Y, sí. Ah, bueno, y, y también decir que se quedó mucho material en el. En el, en el saco, porque eh, con el paso del tiempo se desclasificó material y tal, y sí. habían un mínimo de cinco fases que se quedaron en el tintero, y, y sus correspondientes melodías, que al menos a las melodías sí que podías acceder desde el menú, bueno, había un truco para sacar un menú, que entonces había un, un test de sonido, y claro, había melodías que yo cuando, cuando lo, lo conseguí hacer este truco, dije, ¿cuáles son estas melodías si yo no las, he, no las he escuchado? Y eran de fases que, no, que nunca llegaron a salir. Ya. Y que también lo que me gustó fue la cantidad de refinamiento que tuvo el juego. Pues se llegaron a contabilizar hasta 8 betas y 2 prototipos antes de que saliera el juego. ¿Sabes? Como hoy en día. Sí, igual, igual. Hoy en día, hoy venden la alfa. Ni la N <risa> ni la beta. <N> <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. la alfa y ya, ya sacamos los parches. Sí, exacto, claro. parte del día 1 de 40 gigas. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, y también que hay una comunidad muy. O sea, hacker, modder, muy activa y me hizo mucha gracia porque hay infinidad de versiones del Sonic el 2, Shadow, el Shadow Sonic que, que, el es, que sustituyen al sprite y ponen pues, cualquiera de los personajes, la Amy, Shadow, Knuckles, cualquiera Y está muy guay Y que se puede jugar, este juego si lo conectas a Sonic, a Sonic Knuckles, puedes jugar con ¿Sí? Knuckles en el Sonic 2 y puedes De manera actuar, oficial Y puedes, puedes... sacar un Sí, era ¿no? una especie sí. de adaptador que... Sí, sí que El adaptador era un juego en sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. O sea, era el Sonic Knuckles, que era, por decirlo de sí. alguna manera, el 3.5 Que ¿vale? tú le metías el 3 y... Y cada claro, el 3 te lo ampliaba y te daba más pantallas nuevas y tal, oh, y un oh, final extendido, y si le metías otros juegos, como Sonic and, como Sonic 2, podías jugar con el Knuckles. Y entonces, como el Knuckles saltaba menos, pero se podía agarrar, se podía agarrar las paredes y podía hacer cosas diferentes, podías acceder a lugares que... Jugando normal con el Sonic o el Tails, no podías. O sea que ya lo desarrollaron. Bueno, no, lo no? que. Se quedaron trozos de pantalla sin aprovechar sí, y dijeron. Pues mira. Le metemos al tío a este y así pueden pasar por ahí. Qué curioso. O sea, sí, sí, sí. ¿Tenéis algún comentario más sobre este juego? <risa> Quiero más. Sobre, <risa> sí, sí, sí, sí, Pero sobre sí. el juego no, sobre otra cosa sí que quedaría. Sí, me pero solo so una cosa y también pero un apunte, un pequeño apunte que esto siempre me da mucha rabia. Oh. Eh, que la, los, no sé si son los de marketing o son los eh, accionistas o no sé quién son los es que, no sé me, me viene insulto solo ¿en <risa> sí, que, o sea, la puñetera manía de cambiar el arte de, de, de, de, de, de, de los personajes, o sea este es el arte americano porque consideraron que el arte japonés no, puede, no casaba con la juventud americana y nos tuvimos que, toma, que comer, pues este Sonic que le falta un ojo porque está debajo del de, de, de su propio... de su propia cuenca ¿verdad? Sí, sí <risa> Y este y, y Tales, este, y este visto, pues sí. visto de cara a Dan, hay pesadillas, ¿sabes? Hay sí, gente es. que aún no ha podido volver a dormir desde entonces Aparte, la, la cover del 2 es mucho más colorida, ¿no? Bueno, así, claro, sí, sí, es mucho mejor hecho Y por supuesto, para, para los, los más jóvenes que no lo conozcan no es... Eh, Robotnik es Eggman, claro. ¡Es Eggman! ¡Qué además... <ríe> manía de traducir los nombres cuando ya están en inglés! Sí, sí. <ríe> tío. No, no. Y además, lo que, más, lo que da más rabia es que en, en, en la versión original japonesa hay todo un prólogo que te explica por qué Sonic está ahí, dónde es ahí, ¿vale? Y qué hace ese zorro ahí, ¿sabes? Entonces, eso en, la, en las instrucciones te lo explica, en, en estas es como... Te, te, te dicen cuatro tonterías y punto. En, en el japonés está todo explicado. Okay. Te lees el guion y dices, coño, si es que esto parece la intro de una serie, ¿sabes? O sea, esta, esta diferencia, ¿sabes? Entre, entre americanos y japoneses. Hmm. Y ahí no decir bueno, más que nada que el sí, problema de siempre de que aquí nos comemos la versión americana. Yeah, sí. Pero bueno, sí, sí. Bueno, es el turno de Susa, pero tampoco la tenemos aquí. Un saludo, Susa, allá donde estés. Bueno, chicos, yo sí que me toca retirada. Muchas gracias a vosotros y, y nos vemos en la siguiente. Te esperamos en la siguiente, bien. ¿no? Y tanto. Venga. Nos vemos pronto, Kiki. Hasta luego. Hasta luego.